Hola y bienvenidos a mi canal, aquí estamos en Minecraft Y bueno, ho hoy voy a, hoy os voy a enseñar eh, un pequeño mod de Comsa Life, Bueno, un pequeño mod, no, un mod De Comsa Life, este es el modo creativo Y aquí tengo todas las cosas que se necesita. Esto para generar una aldeano chica, porque chico no, porque... Pero, que no, que eso yo no... no. nivel de boda Aquí pone anillo de boda, regálaselo a un a con más de 100 corazones para que se convierta en tu pareja. Anillo de compromiso. Regálaselo al aleano y ya será tu novia. 30 de diamantes para que diga que sí, para que me salgan más corazones. Cuando tengo más de 100. Y esto para que te salga más guapo el aleano. Para editarlo. Se llama editor de aleanos. A ver. Mira, voy a empezar mejor aquí. Mejor aquí. A ver, a ver, vale Mejor aquí porque si no Se le quita la vida y eso Así en un modo pacífico Para que no se le maten a... Vale, para que no le maten a mi, a mi mujer y a, y a mis hijos A ver, empecemos en la casa Bueno, no, mejor fuera, a ver Es que la casa es un polín estrecha A ver, generamos este aleano Como veis, primero tenéis que hacer a esperar para que no se lo después leáis ese editor de aldeano este aldeano digamos que no es muy guapo si nos parece muy guapo pues lo cambiamos a cualquiera yo lo voy a cambiar a uno que que yo dije ostras a ver jolines ya falta poco que yo recuerde jolines a ver ya falta menos Voy a ir más rápido Un momento Eva, la niña, no La agricultora, no Bibliotecaria, no, no No, así también se te cambia oh, No está mal, no, no, no Jolín con las monjas, yo no quería ninguna monja Que no quiero ninguna monja Jolín, la de antes sí que era fea, pero vamos. Más fea de un chino. Esa. Esa misma, bueno. <risa> ¡Dios! Bueno, por eso... Ah, ahora no sale, ¿no? ¡Jolín! ¿El juego se está burlando de mí o qué? Antes salía... Antes salía y ahora no. Jolines. Están saliendo más feas. Bueno. Aquí está, así es fácil. Para no tener más. Sí, jolines. Vale, ya está dormida. Bueno, ya lo faltaba. Voy a despertar, interactuar, regalo. ¿Qué tal te ha ido? Oh, esto genial, haremos eso de ellos. ¡Ey tú! ¿Qué tal le ha ido? Va Interactuar Regalo ¡Oh! Esto es genial Haré un buen uso de ello Haré buen uso de ello Interactuar Regalo Bueno, ha dicho lo mismo que anteriormente Aquí se ve Regalo <ríe> Encanto de hombre Esto no tiene precio a ver, ¿cuánto llevo? Vale, 123. Ya. Bueno, pues ya ha pasado bastante tiempo, así que en el siguiente episodio continuaremos. Adiós.